Hemos decidido, dentro de las medidas que permanentemente estamos tomando de reajuste, de revisión, rectificación y reimpulso, eh, eliminar el Ministerio, suprimirlo pues más bien, el Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática. Y todo lo que allí, todas las atribuciones y los programas que allí se han venido adelantando, pasan a partir de, de hoy, he firmado el decreto esta mañana, pasan al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Esto es el proyecto del satélite Simón Bolívar y otros proyectos de gran importancia para el desarrollo del país. Quiero agradecer a esa gran amiga, compañera, venezolana y trabajadora que es la ex ministra Socorro Hernández. Desde aquí, Socorro, muchas gracias y te damos un aplauso y nuestro agradecimiento. Y ya la revolución te reclamará en tantas tareas y tantos espacios de batalla y de lucha. ¿Eh? Entonces, todo esto pasa al Ministerio Cantevé, Movilnet, como empresas del Estado socialista, pasan ahora adscritas al Ministerio de Ciencia, Tecnología. ...e industrias intermedias... ...y Conatel... ...que estaba... ...en este ministerio suprimido... Eh, ...pasa... ...a donde estaba... ...hasta hace poco... ...en el ministerio de infraestructura... ...hoy... ...ahora... ...ahí está el ministro Diosdado Cabello... ...este... ...reenfocado... ...reformateado y convertido en el ministerio... ...del poder popular... Para la vivienda, obras públicas, perdón, vivienda y hábitat. Ahí te va con Atel. Y toda la responsabilidad que ello implica en esta batalla a la que me estoy refiriendo. La batalla por la dignidad de nuestro país. Y el cumplimiento de la constitución y las leyes de nuestra república. Diga lo que diga la burguesía mundial y los órganos de la dictadura mundial y esta obscena burguesía venezolana, ¿eh? cada día más disminuida, cada día más disminuida, más enloquecida y más desprestigiada aquí y en el mundo, si es que no se dan cuenta, se los digo, cada día más disminuida, más enloquecida y más desprestigiada aquí y en el mundo.